Has llegado, cariño. ¿Estás bien? Está cansado, ¿no? Ay, pobrecito. No. No te preocupes. Todo está bien. Pero, ¿por qué llegas tan tarde? Me has dicho que venías. Como máximo hasta las 10 y ya son. Mira, mira qué horas son. Son las 10 y media. ¿Dónde has estado tú? Yo ya estaba, estaba a punto de llamarte o mandarte un WhatsApp, pero claro, no quería molestarte. Yo sé que estás muy ocupado, entonces yo nunca quiero molestarte. Siempre intento pensarte que tú tienes que trabajar y yo tengo que estar tranquila esperándote. Pero es que, mira, yo ya he hecho todo, he preparado la ropa, he limpiado la cocina, te he hecho comida ay, y te he hecho tu tarta favorita. Aquí no tienes ganas de comer. sabes que tendrás que comértelo porque te lo he hecho yo y ahí he tardado mucho tiempo ¿ah que no te gusta la frambuesa? pues ayer te gustaba y hoy no mira vamos a hacer una cosa tú estás tranquilito a dormir y mmm, vas a cancelar la reunión de mañana que sí que la vas a cancelar no sé cómo explicártelo la vas a cancelar y ahora Vete a dormir. Cariño. Es que lo he pensado mejor. Yo creo que es mejor que no duermas. Que me aburro. Y no sé qué hacer. Estuve todo el día pensando en ti. Y ahora vienes. Y te vas a dormir. Ay, que me hace llorar. Tú no sabes cuánta pena me hace pasar a mí. Todo el día estaba esperándote, haciendo de la tarta, preparándome, poniéndome guapa. Y tú llegas y te vas a dormir pero te acuerdas? te acuerdas de esta vacación? estábamos en el parque y no sé, sonaba esta música de lejos. ¿Te acuerdas? Lo siento. No quería molestarte. Yo sé que estás cansado. Pero. Yo estoy aburrida. Estoy aburrida. Entonces, no sé qué hacer. ir a pasearme o pelearme contigo y pegarte porque ¿qué? te lo mereces ¿eh? lo sabes todo el día afuera y yo esperándote como una loca <ríe> que no es tu culpa ah, no y quien de trabajo la has cogido tú no es que cariño hola te has dormido te has dormido Pues sí Se ha dormido Se ha dormido De verdad Se ha dormido Y yo me quedé aquí Plantada Bueno... No pasa nada... Buenos días cariño... Te he traído el desayuno... Te he traído el café... Calentito... Con mucho azúcar... Así como a ti te gusta. Y también te he traído una tartita de manzana. No de frambuesa, ni fresa, ni nada de esto. Solo manzana. Te despiertas. Vamos, vamos. ¿Qué tienes aquí? Todo el desayuno y su mito de naranja. Mira, mira, mira qué tipo más bonito que hace. ¿Mmm? Ahora te he despertado, ¿no? De verdad. Mmm. Atado un poco, pero solo un poquito, un poquito que no te puedas mover de la cama. ¿Qué quieres ir a la reunión? No, no puede ser. Ya te la he cancelado yo. He llamado, he hablado con tu jefe y le he dicho que estabas muy cansado a lo mejor que tendrías que ir al médico porque estabas que, que que no podías más así que hoy pasamos el día juntos te quedas en la cama desayunas tranquilamente yo te ayudo no te preocupes yo te ayudo mira le he traído cucharita cucharita para el café ¿Mm? Desayunas. Y luego miramos un poquito la tele. Y así, así vamos a pasar el día. Si quieres jugamos también, ¿eh? No hay problema. Pero salir no vas a salir. Hoy.